Tong Hung Yuan Ling Tong Hung Yuan Ling Tong Jun Yuan Linton Cuando me fundo con el universo infinito solo lo mejor puede ocurrir. Jun Yuan Linton When I become one with the infinite universe all the best can occur. E inmediatamente al escuchar Jun Yuan Linton Vamos a nuestro interior a hacer contacto con nosotros mismos. And as soon as we listen, and as soon as we hear the words Hunyanto, we go deep inside to our inner state. Cerramos los ojos. We're closing our eyes. Y nos regalamos este íntimo contacto con nosotros mismos. And we give ourselves the gift, this intimate contact with ourselves. Esta práctica comenzó como una celebración, como una fiesta. This practice started as a celebration, as a party. Y esta práctica seguirá como una celebración como una fiesta de la vida de this, nuestra vida and this practice will continue as a celebration and as a party a celebration of life but actually a celebration to our life en estos días me encuentro aquí en México visitando a mi hijo y a mi nuera y he sido parte de la celebración unas fiestas que aquí en México se celebra como el Día de los Muertos And right now, I am, I am in Mexico with my son y mi hija en law y these days in Mexico there is a celebration that is called the Day of the Dead y para mí que vengo de eh, Occidente y que vengo de una cultura religiosa ha sido una sorpresa ser parte de un día, de una fiesta de Día de Muertos, que es una fiesta de celebración de la vida. And to me, as a Western person and as a Catholic person, that I was, that I was, I I grew up as a Catholic. To me, it was a surprise, the celebration that is actually a celebration of life. Los colores, la música. Todo es una fiesta, todo es una fiesta. Porque los ancestros, aquellos que se fueron antes que nosotros, regresan por estos días a la vida. And the colors and the music, everything shows celebration because the people that has gone away have come back these days y la vida en nuestro interior se manifiesta como una celebración como una celebración continua and life? In, within ourselves is represented as a celebration of life, a continuous celebration of life. Nuestra vida comienza con fuegos artificiales. Our life starts with fireworks. Leyendo, recordando la lectura de un libro que me regaló Anne Jue, escrito por Anne Jue. And reading and remembering a part of the book that was written by Anne Jue, and it was a gift that Anne Jue gave me. En este libro eh, leí que en esa íntima comunión que realizan el espermatozoide y el óvulo que se funden y se transforman en una sola célula En that book I read that that intimate connection that is created by the sperm and the egg en el momento de la fusión de estas dos células, When they se crea. Together, these both cells. En ese instante, la luz, millones de chispas de luz, resplandecen a partir de esa única célula, a partir de la cual surgimos nosotros y en ese momento hay mucha lots como brillante cuando esas dos células se convierten en una esa única célula que nos define, que es nosotros ¿Y desde la medicina tradicional china? Sabemos que esas chispas es la, la, el origen de nuestro chi esencial, del chi original, que es la esencia de nuestra vida. Um, from traditional Chinese medicine, we know that those sparkling lights are. The essence of life. Ese chi esencial que se aloja en el eso, en ese palacio que se llama el palacio Mikmen que hemos visitado en prácticas anteriores. And that essential chi is the one that is gathered and stored in Mingmen Palace that we have practiced in previous days. Ese Palacio Mingmen resguarda esa chispa original. That Mingmen Palace stores that starting light. y desde nuestra conciencia nosotros podemos ser parte de esa ser parte una de nuevo de esa chispa original que fue el origen de nuestra vida And from our pure consciousness we can be part of that starting point That is starting light that was the beginning of our lives. Y de esa única célula, a partir de la fusión y la transformación del chi se generaron trillones de células que hoy llamamos nuestro cuerpo. And from that merging and fusion of uh, the two cells that created that one cell that started our lives. Trillions of cells have been created since then. Y cada una de nuestras células es una celebración de vida continuamente. And every one of our cells is a celebration of life. Of our lives in a continuous way. Cada una de nuestras células resguarda ese chi que continuamente se funde y se transforma para darnos la vida. Each of ourselves store that information of fusion and transformation that gives us lives, that gives us life. Así esta práctica será una celebración con fuegos artificiales, recordando y conectándonos con ese origen, con esa celebración de vida que fue la fusión que generó esa única célula de la cual proviene todo nuestro cuerpo. Entonces, The practice that we are going to do today is going to be a celebration practice with fireworks and everything, so we can celebrate our lives, our lives, that moment of the beginning of our lives that started with those beginning cells. Inhala suave y profundo. Inhale deeply and softly. El observador observa todo el cuerpo desde el centro de la cabeza. And the observer observes the whole body from the center of our heads Cuando el observador, cuando nuestra conciencia pura regresa al interior todo nuestro cuerpo se relaja When our pure consciousness comes back to our bodies all our bodies relax Se relaja nuestra mente, nuestra mente descansa, se aquieta. Our minds relax, our minds become very quiet. Se relaja nuestro rostro, se relajan nuestros sentidos. Our face also relax. And also our sensorial organs relax. Nuestros sentidos se vuelcan hacia el interior. Our senses, our sensorial organs go to our inside. Los ojos observan el interior. Los oídos escuchan el interior del cuerpo. Our eyes observe our inner body. And our ears also listen inside of our bodies. Todo el rostro se relaja. Our face relax. Los labios dibujan una sonrisa. Our lips have a smile. Una sonrisa que regalan a cada célula de nuestro cuerpo. And that smile is a gift to every one of ourselves in our bodies. Y cada célula de nuestro cuerpo sonríe. Each one of our cells in our bodies poses smiles. El observador continúa recorriendo todo el cuerpo. The observer continues through all our bodies. Los hombros se relajan. Los brazos, antebrazos, muñecas y manos se relajan. Shoulders, arms, elbows, lower arms, wrists, and hands relax. El observador observa y relaja. El interior del pecho. The observer observes and relax inside our chest. Y el observador presta especial atención al corazón. And the observer pays special attention to our hearts. El observador conoce el corazón. Ha estado allí muchas veces. The observer knows our hearts because the observer has been there many times before. El observador conoce la infinita compasión. El observador es la infinita compasión. The observer knows the infinite compassion because the observer is the infinite compassion. EL OBSERVADOR CONOCE EL CORAJE DEL CORAZÓN PORQUE EL OBSERVADOR ES INFINITO CORAJE. The observer knows the infinite bravery of our hearts because the observer is very brave. El observador conoce la apertura del corazón porque cuando el observador se funde con el corazón, el corazón se abre y el observador se expande al infinito. The observer knows the opening of our hearts because when the observer is in our hearts, the hearts, the heart open infinitely to the empty space. Y cuando el corazón se abre confiado y se entrega confiado and when the observer opens trusting todos los órganos internos se relajan when the server trusts all the organs relax and the organs also trust todo el pecho se relaja completamente the chest also relaxes completely Y todo el pecho se abre completamente. And the chest opens completely. Sentimos nuestro pecho abierto, expandido en todas direcciones. Observe your chest completely open and expanded in all directions. y el observador continúa recorriendo todo el cuerpo desde el interior. El observer continúa, going through the whole body, deep inside. El observador observa el interior del abdomen. The observer observes inside the abdomen. Observa cada órgano del abdomen del dantien bajo. Observe every single organ inside the abdomen and it also observes inside lower dantien. El observador observa el interior de la columna. The observer observes deep inside our spine. y toda la columna se relaja desde el interior se expande and our, our spine opens from deep inside and expands y la columna se expande y siente que creces desde el interior nuestra our spine expands and you can feel how you can grow from deep inside. Muy relajado. Toda la columna, toda la espalda, completamente relajado. Very relaxed. Your spine also relaxes, and everything is completely relaxed. El observador observa el interior de las piernas, las rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies. The your hips, legs, knees, lower legs, ankles, feet. Entonces, y el observador desde el centro de la cabeza observa todo el cuero and the observer from the center of our heads observe the whole body deep inside y si te pregunto quién observa. Quién ha ido recorriendo todo el cuerpo, relajando todo el cuerpo? When I ask you, who is observing? Who is penetrating and going through the whole body? Inmediatamente, el observador se señala a sí mismo. El observador se observa a sí mismo. Inmediatamente, the observer points at self. The observer observes self. Cuando el observador se observa a sí mismo, algo en tu interior despierta. Algo que parece completamente nuevo. When the observer observes self, something inside you wakes up. Something is very special about it. Minjoy, el observador claro, despierta. Minjoy, the clear observer, wakes up. Y el observador claro observa todo el interior de la cabeza. Enjoy the clear observer observes all inside your head. Se observa a sí mismo y al mismo tiempo observa toda la cabeza. The observer observes at the same time that the observer observes at the center of your head. Min -jue, desde el centro de la cabeza, observa yin el tercer ojo, entre Min -jue, las... Min -jue observes from the center of your head yin in between your eyebrows. y jinken se abre y se funde con el observador claro se funde con Minyue. and Yintan, the third eye mixes and transforms con the observer y Minyue observa la parte superior de la cabeza, Huey en la corona. Minjue, observer, observes the top, the highest part of your head, Huey. Y Baihui se abre, y el cielo azul se funde con Minjue, y Minjue es cielo azul. and um, by way opens and the blue sky goes deep inside to so mix and transform with Minjue so Minjue becomes blue sky and Minjue observa la parte posterior de la cabeza la base occipital del cráneo and observe the back part of your head in the lower part in the occipital area y la base occipital se expande y se abre y el universo infinito in the interior de la cabeza and the occipital area expands and the infinite sky goes inside In the occipital area of your head. Minjue, el observador claro. Se observa y todo se transforma. Minjue, the clear observer. Observes everything and transforms everything. Todo el interior de la cabeza se transforma. Se hace fino y sutil, se hace minyue. Everything deep inside your head is transformed, It becomes clear, It becomes minyue. Y minyue desde el centro de la cabeza, desde lo más profundo del centro de la cabeza, se expande más allá de la cabeza. And from deep inside the center of your head, expands and goes beyond the size of your head. Minjue se si observa y al mismo tiempo se expande y se expande hacia el campo de conciencia. Minjue, observing self, self expands and expands to become one with the consciousness field el campo de conciencia donde maestros y maestras sabios y sabias se funden en el campo de conciencia And that consciousness field is where all these very wise masters are joining together, and our minju joins this consciousness field. Y minju se funde en el campo de conciencia y se hace puro, se hace sutil, se hace fino. La minju Mixes and transforms the consciousness field so Min Jue becomes clear, pure. Y Min va más allá del campo de conciencia. Min Jue se expande hacia el universo infinito. And Min Jue goes beyond the consciousness field until it reaches. The infinite sky. Y se funde y es uno con el chi más puro del universo. Y Minjue mixes and transforms and becomes one with the purest chi of the universe. Minjue, el campo de conciencia. Y el chi puro del universo son uno. Minjue, the consciousness field and the purest chi of the universe become one. Y Minjue, el observador claro fundido con el universo y con el campo de conciencia, regresan al cuerpo. Para transformar el cuerpo. Y along with the purest chi and the consciousness field, comes back inside our bodies in order to transform our bodies. Y Mingyue, para hacerse más puro, más sutil más fino. utiliza la sílaba shu vacío más no vacío y to become more clear more fine more subtle uses the sound shu y desde el centro de la cabeza, Min Jue dice Shuu. And from the center of your head, Min Jue says Shuu. Y toda la cabeza se hace vacío más no vacío. And all your head becomes empty. Yet not empty. Shu, ninja, in the interior of the neck. Shu, ninja goes through your neck and says, y todo el cuello se hace vacío, todo el cuello mm. se hace infinito. And all your neck becomes empty, and all your neck becomes infinite. Ninjue muy estable, muy puro, muy sutil. Andinue in that very stable state becomes very pure and subtle. Sure. Ningüe a través de los hombros, de los brazos, Ningüe goes inside in the shoulders and arms, Ningüe profundo, muy profundo, a los espacios más sutiles. De los hombros y los brazos. Ninjoe goes very deep inside, into those subtle spaces inside the shoulders and arms. Ninjoe, a través del pecho. Ninjoe inside your chest and says y todo el pecho se hace infinito vacío and your chest becomes infinite and empty el infinito vacío del universo that infinite space of the universe. mingyue a través del Dantien Bajo. mingyue goes inside lower Dantien. Minjue muy profundo en el interior del Dantien Bajo. Minjue goes very deep inside lower Dantien. Y todo el Dantien bajo se hace infinito vacío. No, yo, lower dantien becomes infinite emptiness so, todo el dantien en se se no yo, Expands, Yo. el dantien bajo, infinito vacío, el dantien bajo, chi puro del universo, your lord dantien, infinito antes en ti, anillo lo tantien es solo pieres chi, de chi. Minjue dice shu en el interior de la columna. Minjoe says shu inside your spine. Toda la columna se expande. Los límites desaparecen. All your spine expands and all the boundaries disappear. Cuando mi dice shu, todo el espacio. Se hace vacío el infinito vacío que todo lo contiene en su interior. Y in, cuando Min Juez es everything becomes empty. That kind of in, emptiness that gathers everything inside. Shoo. Minjue, a través de la cadera Minjue goes inside the hips a través de las piernas inside your legs a través de las rodillas pantorrillas inside your knees An, um, ancles, a través de los pies, inside your feet, shou. cada célula del cuerpo, min joye dice shou. In every cell of your body, Minjoe says, "shoo." capa por capa, desde la piel, los músculos, los huesos, And layer by layer, all the skin, all the muscles, all the bones, shoo. vacío en ti capa por capa layer by layer todo el sistema circulatorio cada célula de la sangre mm -hmm. The cells of your blood. Cada célula del sistema nervioso. Every cell of your nervous system. Show muy profundo a cada célula del cuerpo. Very deep inside. To every one of the cells of our bodies. Minyue, muy profundo, en cada célula del cuerpo. Minyue goes deep inside to every one of the cells of our bodies. Minyue profundo al núcleo de cada célula del cuerpo. Minyue goes deep, in, deep inside to every nucleus of every cell. Minue profundo al ADN de cada célula del cuerpo. Minyue goes deep inside to every structure of DNA in every cell of our bodies. So, y el ADN de cada célula se transforma vibra fino y sutil se hace vacío mas no vacío And every structure of dna becomes very subtle very fine so muy profundo, a cada molécula del ADN, a cada átomo del ADN. Mindre goes deep inside to every molecule of DNA, to every atom of our DNA. Y cada átomo de cada molécula, de cada célula del cuerpo, es infinito vacío in every atom of every molecule of every cell is infinite emptiness el infinito vacío del universo en cada átomo del cuerpo is infinite emptiness is inside of every atom in our bodies el universo entero en cada pequeño átomo del cuerpo. The entire universe is inside of every single atom in our bodies. Y trillones de universos en todo el cuerpo. hay Trillions of universes inside of our bodies y cada célula del cuerpo en todo el universo. And every cell of our bodies is inside in all universe. Cada célula del cuerpo, infinito vacío que se expande a todo el universo. Y every cell of our bodies is an universe that expands through our whole bodies y Minyue va a través, y cada célula del cuerpo se funde con Minyue. And Minjue goes through every single cell, and every single cell mixes and transforms with Minyue. Cada célula del cuerpo se funde con el chi más puro del universo. And every cell of our bodies mixes with all the purest chi of the universe. Mingyue, el cuerpo y el universo son uno. -jue, and the whole body becomes one with the universe. es un estado de unidad, es un estado de completud. This is a state unified, this is a state of an entirety. Y desde el estado de completud, Minjo el observador claro, Va al interior del cuerpo. Va al interior. Y en in ese estado, Minjue goes deep inside to our bodies. Minjue. En el interior del cuerpo, observa todo el cuerpo, va a través de todo el cuerpo. Y cuando Min Jue es deep inside of our bodies, goes through all our bodies. Min Jue es el centro de la completud. Min Jue es el centro de entirety state. Y la completud centrada en Mingyue lentamente eleva los brazos frente al duchi frente al ombligo. Y that entidad that is centrada in Mingyue raises the hands in front of the navel. Mingyue entre las palmas de las manos y entre los brazos minjoe holds a chi between your hands and your arms minjoe reúne el chi más puro del universo entre las palmas y los brazos and Min gathers the purest chi of the universe in between your hands and arms. Y esa bola de chi entre las palmas y los brazos se con el Dante en bajo. And that chi ball that you are holding with your hands and arms mixes with the chi of lower dantian inside your navel. Y Ninjue va al interior del Palacio Mikmen, entre los dos, el espacio entre los dos riñones. Ninjue, so deep inside to Mikmen Palace, between your kidneys. El Palacio Mikmen es el espacio que aloja el chi original. El chi de nuestro origen, del origen de nuestra vida. And the in joy, stores, el chi que define us en that Mingmen -Ming Palace. Y la esfera de chi se funde en el interior del Palacio Ming. Y chi ball mixes inside the Mingmen Palace. Y desde el centro del palacio Mingmen, -mi, muy sutilmente, muy suavemente, Mingyue inhala suave y profundo. And from deep inside Mingmen Palace, Mingyue inhales. Deeply and softly, y el palacio micmen se expande cuando Mingyue inhala, and, and Mingmen Palace expands and contracts at the same time as Mingyue. Y Ningyo exhala y el Palacio Mingmen se contrae, va profundo al interior. And then Mingmen -Ming Palace, your body inhales and everything goes inside Mingmen -Ming Palace and gathers inside Mingmen -Ming Palace. Inhala suave y profundo y el Palacio Mikmen se expande. Inhale deep inside and also Mikmen Palace expands. Y exhala. Y el Palacio Mikmen se reúne al interior, va profundo al interior, al centro. And when you exhale, Mingmen Palace goes deep inside and gathers deep inside. tu y desde el interior del palacio And deep inside, in your own time, inside Mingmen Palace. Minjo inhala y exhala y es como abrir y cerrar Minjue inhala and y exhala and y es like an opening and closing cuando Minjue inhala se abre los brazos se abren el palacio micmen se expande and when Minjue expands also in mental as expands y exhala, los van al interior, and when Minyo, inhale the hands go deep inside and the cheek goes deep inside Inhala, y abre, expande. Inhale and exhale, contracting and expanding. Exhala. Y hacia el interior del Palacio en profundo, al centro del Palacio Migmund. Inhale and exhale. Y cuando inhale, go deep inside your palacio palace, Inhala, expande. Inhale, exhale, and expand. Y exhala. Y hacia el interior. Exhale. And inhale and go deep inside inhale expand inhale and exhale when you exhale expand exhale here Exhale, and inhale, and when you inhale close final y, y ninjo expande y el palacio minkman se expande. Inhale and exhale and when you exhale minkman expand and ninjo expands. Y el Palacio Mikmen es un espacio enorme. Y el es un espacio enorme. Y el Chi más puro del universo va al interior del Palacio Mikmen. Y el Chi más puro del universo va al interior del Palacio Mikmen. Se funde y se transforma con el Chi del origen. Con el chi de la esencia. And mixes a transforms with the original chi, with the essential chi. Y exhala. Y el chi del universo hace junhua, se funde y se transforma con el chi del origen, con el chi de los fuegos artificiales del origen de nuestra vida. An exhale, and England Palace expands to mix with the chi of the universe. And that moment, the fireworks, like the ones that happened at the beginning of our lives, happen again. Continúa inhalando y exhalando a tu ritmo y a tu tiempo. Y Minyuu en el centro del Palacio Mikmi. Inhala y exhala. Y continúa inhalando y exhalando. Y en el centro de tu Palacio palace, Mingyue está expandiendo y contractando. Y siente... Desde lo profundo que el palacio mikmen respira. Y ve how deep inside your mikmen palace is breathing. El palacio mikmen respira. Y cada célula del cuerpo se llena de la fuerza vital del palacio mikmen. And when palace breathes. Inhale and exhale, all the cells have that information. Inhala. Y el palacio Mingmen se expande. Inhale and exhale, and when you exhale, Mingmen Palace expands se expande y se expande y se funde con el dantien bajo expands and expands and it becomes one with the lower dantien y todo el dantien bajo respira and all your lower dantien also breathes. breathe in and breathe out todo el dantien bajo al inhalar se expande. And your lower dantian. When you inhale and then exhale, expand. Y al exhalar, el dantian bajo, va lo profundo, al centro del dantian bajo. And when you exhale and then inhale, everything gathers inside your lower dantian. Inhala y el bajo dantien se expande. Inhale and exhale and lower dantien expands. Y el dantien bajo es un espacio enorme, un espacio que se expande. Y your lower dantien is a very big area that expands. Y Mingyue reúne el Chi más puro del universo en el interior del Dantien Bajo. A Jueg gathers the purest Chi inside lower Dantien. Y el Chi puro del universo se funde y se transforma con el Chi del Dantien Bajo. The purest Chi of the universe mixes and transforms with the Chi of Lower Dantien. Todo el dantien bajo respira. Oh, your lower dantien is breathing, is breathing in and breathing out. Inhala y se expande y se expande a cada célula del cuerpo. Breathing and breathe out, and everything is expanding and contracting to every single cell of your body. Cada célula del cuerpo respira. And every cell of your body also breathes in and breathes out. Minyue desde el centro de cada célula del cuerpo. Inhala. Y cada célula del cuerpo se expande. And breathes in and breathes out. And we we'll breathe. Ming breathes out every single cell, of your body expands. Y al exhalar, todo el chi se reúne en el interior, en el centro de cada célula del cuerpo. Y then breathe out and breathe in. Y when you breathe in, all the chi gathers inside every cell of your body. Ming desde el centro de cada célula, respira. ramin deep inside of every cell, is breathing. Siente desde lo profundo como cada célula del cuerpo se expande y se contrae. How every single cell of your body is contracting and expanding. Cada cellula del cuerpo se llena del chipuro del universo y cada cellula del cuerpo celebra la vida. And every single cell of your body is contracting and expanding, and in that way, Every single cell is celebrating life. Minjue, desde el centro. Inhala y exhala suave y profundo. Ming en in el centro. En breathing, no breathe out, deep inside. Y lentamente, mingue. Va hacia los bosques mamarios hacia nuestros y bosques mamarios. And slowly Min goes deep inside our breast forest. Y desde el centro de cada célula, ninjo inhala, y cada célula de las mamas, inhala. And Minjue breathes in inside your breast, and every cell in your breast also breathes in. Y al inhalar, cada célula se expande y se llena del chi más puro del universo. And when you inhale, every single cell It's full of the chi of the universe. Y al exhalar, cada célula de nuestras manos va hacia el interior y el chi del universo hace junhua con la célula de las manos. And when you breathe out, every single cell of your breast does junhua. With the universe. Inhala, y cada cellula abre hacia el universo. Inhale, and every single cell gets full of universe. Y exhala, y cada cellula hacia el profundo. And exhale, and every single cell goes. Deep inside. Y lentamente, Ninjue, desde el centro, detiene el movimiento. And slowly, Ninjue stops that movement from the center. Reúne el chi más puro. En las palmas de las manos y los brazos. Gathering the tears, chi, in between your hands and arms. Y lentamente eleva los brazos por el centro del cuerpo. And slowly raise your hands in front of your body. Mingre. Se expande hacia el infinito y los brazos hacia el infinito sobre la cabeza And slowly face this chi to the infinite space above your head y desde el infinito min a través de by regresa al interior del cuerpo y las palmas Vierten el chi hacia el interior. Um, heaven gate, this, your hands chi down to deep inside your body. Minjo -yo a través del dante en alto. Y todo el chi del universo hacia el interior del dante en alto. and Minjue goes deep inside your upper Dantian and the Chi of the Universe goes inside your upper Dantian. A través del cuello, los hombros y los brazos. Through your neck, shoulders and arms. A través del pecho. Through your chest a través de las mamas del los a través del corazón, los pulmones through your heart lungs, a través del interior del dantian bajo inside your lower dantian y lentamente las palmas sobre el ombligo And slowly, we put our hands on the navel. Las damas, la mano derecha, sobre el ombligo y la mano izquierda, sobre la mano derecha. Ladies, okay, we put her right hand on top of the navel, and the left hand on top of the right hand. gentlemen, the other way round. Los caballeros a la inversa, la mano izquierda sobre el ombligo y la mano derecha sobre la mano izquierda. And gentlemen, your right hand, your left hand on top of the navel, and the right hand on top of the left hand. Minyue, el observador claro, la conciencia pura. And enjoy the clear observer, the pure consciousness. Con una gran sonrisa interior. With a big smile, deep inside. Celebra y festeja la vida en cada célula del cuerpo. Celebrates, plantas. In every cell in our bodies. cada célula del cuerpo el chi es abundante in every cell of our bodies chi is abundant nuestro chi originario en el palacio mignon se fortalece y nuestra fuerza vital es abundante And the chi in our mini palace becomes very abundant. And the vitality of our bodies also becomes very abundant. Y se expande, y se funde con el campo de conciencia, y el campo de conciencia nos da soporte. Con cada inhalación y con cada exhalación. Min Yue mixes and transforms with a pure consciousness field and is breathing in and breathing out along with the consciousness field. Jaula, jaula, jaula. Hun Yuan Lintong. Jung Juan Lin Tong Jung Juan Lin Tong Lentamente separa los brazos a los lados del cuerpo Slowly, remove move our hands to the sides of the body Lentamente abre los ojos and slowly open your eyes.